Y nos metemos de lleno con uno de los temas que contábamos recién en el resumen de noticias que fue casi cerca del fin de esta semana que el presidente Alberto Fernández junto al ministro de Obras Públicas Gabriel Catópois anunció la firma de un decreto por el cual... Que ordena iniciar una acción judicial para lograr la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas de los accesos norte y oeste de las empresas autopista del sol que es la concesionaria del acceso norte y el grupo concesionario del oeste que es el concesi la concesionaria de acceso oeste para profundizar un poco más en este tema estamos en comunicación con julieta de ripoli ella es asesora jurídica del ministerio de obras públicas y además estuvo a cargo desde 2014 de la División de Concesión de Obras y Servicios Públicos de Vialidad Nacional, y luego, cuando pasó, fue este proceso en 2018, este proceso de ampliación y de prórroga de la concesión, fue corrida durante esos años. ¿Es así, Julieta? Buen día. Hola, ¿qué tal, ¿Qué tal? Tarío y Robertino, no? Sí, efectivamente. Y Pablo, que anda por ahí. Sí, eh, es así, vos formabas parte de, de, de vialidad nacional y bueno ahora volviste a ser asesora del Ministerio de Obras Públicas en esta en esta causa. Sí, digamos yo soy, yo soy abogada de vialidad ¿Mm? desde el 2000, o sea ingresé al, al organismo en 2004 sí. eh, y desde el 2000 ya no recuerdo los años, porque fueron muchos <risa> años, pero eh, estuve muchos años a cargo de la de la jefatura de concesiones de obras y servicios viales eh, y de penal también. Y cuando asume el macrismo, estaba estaba a cargo de esa área, por eso que participé de, de, de los intentos de renegociación en un primer momento. Y, y al oponerme a, a lo que después terminó aprobándose en julio de 2018, sí, fui desplazada, fui perseguida, eh, laboralmente desplazada y como ilegal. Al cambiar la gestión, por supuesto, y, y bueno, asumir el frente, el frente de todos el peronismo. Eh, esas medidas fueron revertidas, porque yo como abogada estuve litigando en uh -huh. sede judicial y en sede administrativa también. Y ahora esta, esta causa se lleva a la justicia y se pide una investigación, y además se anula la concesión a las empresas. Sí, en realidad con esta medida que se anunció hace dos días, lo que, lo que el Poder Ejecutivo, el, lo que el presidente eh, anunció en esa conferencia, es que instruía, le daba la orden al Ministerio de Obras, a que iniciara una acción en sede judicial, que es en el fuero contencioso administrativo, es el fuero del, del derecho del Estado, digamos, para que eh, fuera la justicia la que declarara la nulidad de estos contratos de concesión, Ay. que están totalmente viciados, que son espurios, que son ilegales, que estuvieron dos años eh, haciéndose las auditorías pertinentes en el ámbito del, del, del Ejecutivo, del, del Estado, para justamente acreditar que esto era así, pero para evitar eh, futuros, problemas o tratar de minimizar futuros problemas con los intereses económicos que, que representan las empresas involucradas eh, tenían esta responsabilidad de la justicia eran las dos opciones eran las dos vías posibles para resolver esta situación uh -huh. una era que se sobrevuela de la propia de, la administrativa Julieta... de su propio estado no, quería preguntarte, teniendo en cuenta eh, y repasando el proceso porque se llega hasta acá, ¿sobrevuela el fantasma del CIADI ahí? Es decir, ¿el Estado pretende no tener problemas en ese tipo de tribunales internacionales? Porque recordemos que el argumento del CIADI fue el que le permitió el, el contrato millonario o la compensación millonaria justamente a estas empresas. Sí, en realidad eh, el, el fantasma entre comillas del CIADI, puede campear siempre en torno a cualquier en, en torno a cualquier contrato o licitación eh, en donde esté involucrado eh, algún, algún actor o alguna empresa eh, extranjera, digamos. Por eso es como el, el fantasma del CIADI puede campear siempre. Eh, que Esté involucrada en una contratación pública alguna empresa que no sea Argentina, porque son, son ellos, son las empresas extranjeras las que pueden acudir eventualmente al CIADI, que es el Tribunal sí. Arbitral del Banco Mundial, que es el tribunal que dirime las competencias, la, los, los conflictos, digamos, los litigios eh, en, materia, en materia de inversiones de, de todos los Estados extranjeros con Argentina y, bueno, el resto de los países pasa lo mismo si tienen el tratado. Eh, por eso en realidad eso no es un fundamento, o sea, obviamente que sí se tiene que prever, porque es algo que podría llegar a pasar hipotéticamente, pero para llegar al CIADI, como en su momento bien, a ver, para, para bueno, trato de, de, de hablar claro para que por ahí la gente entienda, para poder acudir al CIADI a reclamar, que es el primer del Banco Mundial, las empresas extranjeras tienen que primero agotar la vía, jurídica claro, y judicial llamar, ¿no? y ir a la justicia argentina, tener no. una, una sentencia condenatoria, en contra del, del, del reclamo que están haciendo, y entonces después recién pueden ir hacia allí. En el caso de estos contratos, que se otorgaron en el 94 por 20 años, y en el 2020 y en el 2018, y a poco asumir Macri, que era un accionista de la propia empresa Usol, que se vio beneficiada con esta prórroga ilegal, eh, a, a, a, tres días antes de asumir uno de sus socios comerciales, la, la empresa Vertis Española se presentó, eh, ante el CIADI presentando una demanda, asume Mauricio Macri su comercial, a los 15 días el CIADI receta la demanda, a los meses sale el ministro de, del macrismo a decir que porque estaba esta demanda millonaria, entonces la excusa era eh, que, que al Estado le convenía renegociar esos contratos porque iba a ser, iba a ser eh, favorable para el Estado pagar ese monto que iban a arreglar, antes que tener que pagarles después con una eventual condena en el Ciadi, que era improbable, improbable porque, porque no estaba en condiciones a si de presentarse ante el Ciadi para reclamar, improbable porque lo que eh Abertis reclamaba como una deuda mega me, me recontra millonaria en contra del Estado no existía, era solo lo que, lo que a sostenía, porque Ausol venía no cumpliendo con las obras, eh, porque nunca se habían sentado a renegociar en forma integral este contrato, pese a que el estado les había llamado a hacerlo en cualquier oportunidades. Mm -hmm. Recordemos que esta renegociación supuesta que, que tuvo lugar en julio de 2018 tuvo lugar como consecuencia de la crisis económica financiera del 2001, o sea, 16 años antes de cuando se termina probando. En realidad es toda una, es toda una puesta en escena, ese es el ardir que está denunciado en la justicia penal, o se denuncia penalmente esta situación, tiene que ver con esto, con, con la denuncia eh, para que se investigue el estafa y la desagradación del Estado, porque fue toda una puesta en escena por parte de las empresas nacionales y extranjeras que estaban a cargo de los contratos de concesión, que a su vez eran socias del presidente de la nación en ese momento, que era Matrix. Entonces, sí, hay, cuando las gestiones... hay, hay algo de luego de, haber, de haberte visto en, y escuchado en entrevistas, que a mí no me deja de, de sorprender. Y es cierto que es mucha información, uno trata de ordenarla para que a la gente no se le mezclen las cosas. Y por ahí estaría bueno, digo, hacer un breve repaso de cómo llegamos hasta acá en la línea de lo que estabas haciendo y, y volver a lo que puede pasar ahora. Pero hay algo que, que siempre me ha sorprendido mucho de tu relato cuando te escuché, que es el desparpajo, ¿no? Porque vos has contado que, siendo funcionaria de carrera, de repente te sentaban, incluso sin ningún tipo de, de cuidado en mesas, con funcionarios que hasta meses atrás eran los representantes de las empresas con los que tenías que negociar desde el, desde el mismo rol. Sí, bueno, es que ese, ese es el tema. Esta renegociación integral que nos costó a los argentinos finalmente 500 millones de dólares para Usol y 270 millones de dólares para Jesús, es un montón de plata la que estamos hablando, más en un contexto de deuda contraída, más en un contexto de dolarización, como ustedes. Se la economía en el macrismo. Estamos hablando de esta clase, digamos. Es de, de, de la misma lógica del neoliberalismo de los años 90, que otorgó en un primer momento las concesiones. Y como siempre digo, el macrismo es el neoliberalismo, el, el, el, el neoliberalismo recargado de lo que fueron los años 90. Por eso, es que cuando, cuando yo estaba a cargo de varias área de concesiones en jurídicos, por eso tomaba parte de esas, esas negociaciones. Pero que en verdad era una posta en escena también, porque en definitiva se tenía que justificar que estábamos teniendo estas reuniones. La única representante del estado era yo, porque el estado estaba césfalo. Por parte del estado se supone que estábamos yo y el director en ese momento de asuntos jurídicos, que era Ricardo Stoder, que fue alguien que mencionó Cristina en su declaración pública cuando, cuando declaró la, la, la última vez, digamos, que no la dejaron hacer en bueno, el marco de la causa de eh, vialidad, el juez que tomaba mate con el logo de los abrojos, y jugaba al fútbol con el fiscal de la causa, en la otra de la causa de la causa de vialidad. En la quinta de Macri no le dejó prestar declaración eh, eh, cuando incorporó Prueba, que no estaba permitido incorporar. Mm -hmm. Esa es la diferencia entre las dos causas, ¿no? La dos, la la diferencia es que en una, eh, un, un aspecto del dofer, que es la persecución y la, el intento de persecución en la vida política, y en el otro, en la otra, claramente hay el otro aspecto del dofer, que es el, el, el encubrir a, a, a los socios vitalicios, los por decirlo de, de alguna manera, del de, poder real. Entonces acá lo que pasaba era que esa persona, que era el titular de jurídico, Ricardo de que era el, el, el, había sido nombrado por Iguacel, que era el administrador de Vialidad, que después fue ministro de Energía, y que era el que estaba impulsando esta, esta, esta lógica de renegociación en el ámbito de Vialidad para favorecer al presidente de ese entonces, Mauricio Macri, eh, había sido abogado de la, del estudio jurídico de las empresas que estaban representando, o sea, el estudio Marvalo, Juan de Mayral, que es un estudio muy grande acá en Argentina, que siempre representa a empresas extranjeras, y representan los grandes intereses de, las em de económicos de las empresas de este país también, eh, estaba representando en, esa, en ese marco de renegociaciones al eh, al grupo vertice, a USOL y a GCO. Sus dos abogados, eh, que integraban que integraban ese estudio, estaban representando los intereses de las empresas, y además habían trabajado, eh, habían sido eh, socios, eh, todas habían trabajado en ese mismo estudio. Entonces estaba renegociando sus contra ese contrato en nombre del Estado, pero con sus antiguos... Con sus asociados, ¿Qué? ¿Qué? hasta hace ¿Qué? meses ¿Qué? El Estado estaba céfalo, la, la única representante era yo, que era la única de carrera, que era técnica, y que me estaba oponiendo en ese momento a todas esas cuestiones que querían aprobar. Por eso es que se demoró el trámite este de la renegociación, Mira, y acá ya me estaba olvidando porque hace tanto tiempo, sí. este trámite de renegociación, y lo quería aprobar en 15 días. Terminó demorándose un año, porque como estaba, había, había pasado por mis manos, era eh, con mis y con lo que yo y, oponía, porque eh, no, no, era, no era el procedimiento legal el que se estaba llevando a cabo para hacer una eventual renegociación. Tenía que intervenir en su momento la procuración, tenía que intervenir la gente, tenía que intervenir el Ministerio de Economía y Tienda, Duhovne, que finalmente me intervino, por eso también está está señalado en la causa, por, porque el, el hacer y el no hacer, o sea, el, el accionar y el omitir funciones que son propias de tu competencia, en términos ilegales, también es una responsabilidad. Pero, claro. Eh, bueno, todo esto me pasaba, igual hacer lo que quería aprobar en 15 días. En 15 días me llegó un el borrador, el intento de aprobar esta, esta situación, y, con, y venía armado, ¿no? Venía armado de las empresas. Por eso es que después, en las apariencias de reuniones, eh, venían los abogados del, del estudio, con el pendrive, eh, que ya lo tenían armado <ríe> del estudio, y bueno, simulaban ahí que hacían cosas, que sugerían cosas, pero en realidad me lo redactaba. Yo no me lo redactaba, yo titeaba y me lo redactaba el, el abogado de la empresa. Sí. Es lo burdo, digamos. O sea, y además, como contaba en, la, en las entrevistas que tuve esta semana, si uno lee, eh, son contratos, obviamente, que son muy grandes, muy técnicos. Estaba leyendo el dictamen de la procuración del Tesoro, que obviamente estaba basado en los informes y elaboraciones que habíamos hecho con anterioridad que ver con las auditorías que estuvieron produciendo en estos años y, y demás y, y cuando te pones a leer específicamente el, el contrato tal y como fue aprobado o sea, el contrato fue tal y como fue aprobado eh, es evidente que es un cheque en blanco es un cheque en blanco de financiamiento a las empresas o sea es un contrato a la medida de los intereses económicos de las empresas no está puesto el foco en, en el cometido público que es el, la construcción de las autopistas el, el, la mejora en el tránsito, la fluidez en el tránsito, el tarifa acorde a la prestación del servicio en términos de equidad, no está puesto el foco ahí, ha puesto el foco en dolarizar las tarifas, en pagarle a las empresas lo que las empresas les pedían, pedían sin ningún informe técnico, ni ninguna auditoría, en, hasta le querían sacar la jurisdicción a los tribunales, imposible, porque además la ley de orden público, no se puede, eh, y así lo plasmaron igualmente en el contrato, ese era, este es el desprecio que tuvieron por toda la legalidad. Como, lo, como como metieron dos jueces de la Corte por decreto en forma inconstitucional, como per persiguieron trabajadores en forma ilegal, como desplazaron al procurador Balvin porque estaban en contra de eso que querían hacer y pusieron uh -huh. al abogado de la familia Magri, para de como procurador del Tesoro, como me persiguieron a mí, me sacaron y me santieron sin sumario en forma totalmente ilegal porque yo estaba diciendo que no también. Así es como se manejaron y así es como firmaron este contrato, queriendo quitarle la jurisdicción de los tribunales, de los tribunales de la justicia nacional. No querían que la Justicia Nacional interviniera claro. en la revisión sí, sí, sí. De, de eventual, si cambiaba el gobierno, sí. de este contrato. depende a esos niveles llegamos. Julieta, recién eh, mencionabas el rol de Javier Iguacel, por entonces el director de Vialidad. Eh, ¿Qué podrías decir, cómo podrías describir el rol de Guillermo Dietrich, ministro de, de Transporte? Eh, bueno, claramente la responsabilidad política de la decisión política que se estaba adoptando era del Ministerio, o sea, venía el. el, el la responsabilidad política viene del presidente de la nación, ministro, administrador de vialidad en ese momento. Eh, entonces, en la cadena de responsabilidades y de decisiones, obviamente que, que el ministro también es responsable porque estos contratos fueron renovados y tramitados en el ámbito de, via, de vialidad nacional, pero la facultad, en términos de derecho administrativo, de es bastante complejo para, para entender, para el que no es abogado y no es especialista en derecho administrativo, de pero. Eh, la competencia se dice, como la capacidad, así como las personas tenemos capacidades civiles, por ejemplo, soltero, casado, y hay cosas que se pueden hacer o no estando en un Estado civil o no, bueno, en Derecho Administrativo se dice competencia. La, la competencia administrativa en materia de aprobación de estos contratos era el Poder Ejecutivo, por eso termina aprobando los decretos Mauricio Macri y Gabriela Michetti. Claro. En representación de Macri, porque Laura Alonso, de la... De la de la oficina Anticorrupción, le había dicho que como, como había tenido acciones había, no no podía firmar eh, pero pero todo todo lo que fue la, la aprobación de estos decretos aprobando las resoluciones y de los organismos inferiores se delegó el, el presidente había delegado esas facultades en el ministro de transporte por lo tanto porque era, la, era el ministro del área de la competencia por tanto son todos responsable. De, claro, de te, te he preguntado porque alrededor de este caso lo, lo veía como mucho menos nombrado a, a, a Dietrich, que sin duda tuvo un rol protagónico, no, no solamente en estos casos en particular, sino también eh, una de las cabezas que ha tenido el, el macrismo en, en este tipo de temas. Sí, digamos, no, no sé si menos nombrado porque cuando, cuando, cuando en la justicia penal eh, recayeron los procesamientos sobre los funcionarios que fue una de las primeras causas en las que de estos procesamientos, que después se desprocesaron, se nullificaron. Eh, los procesados habían sido, los funcionarios procesados habían sido eh, Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte, Javier Iguacel, el administrador de Vialidad, eh, su joven como administrador, como ministro de Hacienda, y Bernardo Saravia Fries como procurador, pero uh -huh. llamativamente Mauricio Macri no. ¿no? Así y que había sido el beneficiario y que había firmado también los decretos, ni que ti tampoco. Eh, eso es lo raro, esta eh, eh, todo es medio raro lo que, lo que hay alrededor de esta causa, eh, el motivo después de la modificación de, la de los procesamientos, digamos, eh, eh, porque estaban declarando porque por la pandemia no podían declarar personalmente, y tenían que declarar virtual, y que no podían acceder a la digitalización de la prueba, la prueba que constituyó los expedientes desde el año 94, era imposible digitalizarlos en, en poco tiempo, bueno, ese fue el, el argumento por el cual se... En Faltas de méritos que fueron dictadas, recordemos, por Irursun y Bruglia, los nombres este, que han aparecido reiteradamente en cuestiones así, y luego por quien investiga actualmente el, el atentado contra la vicepresidenta, por, por María Eugenia Capuchetti. Hay ahí también una, este, un criterio de la justicia que marea, ¿no? Porque por un Ay, se trajo lado, como bien señalabas. Aparece exento de responsabilidad. Ahí está, volví. Sí, volviste. <ríe> exento de responsabilidad del expresidente en este caso y en el otro juicio que conocemos se aduce que no se podía hacer nada sin el conocimiento directo de la máxima autoridad de, del Ejecutivo. Hay ahí un tema de, de criterios judiciales muy extraños que aplican para un lado o para el otro. Depende, claro, ¿de para qué lado sale la causa? Bueno, para eso cuando se habla de del o sea, law en inglés es ley, fair, fair es guerra judicial. Cuando se utiliza el sistema judicial como mecanismo para eh, amedrentar o perseguir eh, o, o intentar proscribir a líderes populares y de la otra cara, hay, hay otra cara del Loffer, que es el descubrimiento de los sectores de las Fuerzas reales, digamos. Es lo que es. Eh, eh, creo que la, las causas, las causas, vialidad, son eh, los dos paradigmas, digamos, del de Loffer, en el sentido de uno persiguiendo sí. una vida política y la otra eh, cubriendo y, y digamos, y, ¿no? O sea, no imputando, y si lo imputan lo desprocesan rápido, con cuestiones que son tecnicismos, y... Entonces lo dejamos, ¿sí? la cajonean y quedó ahí y sigue abierta, pero nadie la mueve y está ahí. Entonces falta de mérito. Las dos manos de la autopista. No es, falta de mérito, no es la causa está abierta. Falta de mérito no es sobreseimiento ni absolución. Eh, la falta de mérito es bueno. Eh, procesaron, ¿no? Canicó va a acordar el proceso? Brulia e Irurdo. es de las prisiones preventivas durante el macrismo y Brulia es eh, digamos. Eh, por, por, por sus vínculos con el marxismo. Desprocesaron con este argumento que es un tecnicismo, volvió al juzgado de origen, pero ya no estaba Canicoba Corral porque se había jubilado, estaba Capuchetti, y Capuchetti mantuvo en lugar de volver a llamar a indagatoria, que era lo que tendría que haber vuelto a hacer en los términos del respuesta de anterior, que ya había procesado, Canicoba Corral había procesado con dictamen de, de Torneli, que Tornelli también es Mm, okay. Se supone, eh, que tiene vínculos con el macrismo y sin embargo había dictaminado como fiscal ya no, como si fuera el Luciani de, de esta causa que era el Sornelli, ah. que también tenía vínculos con el macrismo y sin embargo había dictaminado a favor del procesamiento eso también es llamativo y el juez Canicova proces corral procesó, pero cuando volvió a Capuchetti que lo estaba reemplazando mantuvo mantuvo el desprocesamiento que también es llamativo, tendría que haber actuado de otra manera tendría que haber llamado a la indagatoria corrigiendo digitalizando la prueba, permitiéndole el Acceso a los, a los imputados para que pudieran defenderse y, y volver a, a procesar. Bueno, eso no pasó y el hoy, hoy está en manos del juez Raseca, la causa, en estos términos, habiéndose dictado la, la falta de mérito que había dispuesto Capuchetito, obviamente. Una apropiada. Es la otra cara del ofer ¿no? Sin duda alguna, Julieta, una apropiada fotografía de, de lo que ha sido el gobierno de los contratistas del Estado. Eh, Julieta Ripoli, asesora jurídica entonces del Ministerio de Obras Públicas, te queremos agradecer muchísimo el tiempo para Radio Estación Sur.